Señores, el boletín, no podemos descuidar ni bajar la guardia. Vacúnate, un mensaje del alcalde Siquio NG de la Rosa. Así que vacúnate, ¿cómo te vacuna? ¿Cómo, cómo? Va, ¿eh? ¿Cómo? Un mensaje de Siquio NG de la Rosa me dijo, Roberto, eh, yo quiero que la gente en estas Navidades eh, puedan salir a disfrutar porque supuestamente se va a volver a, a la cuarentena, pero de los no vacunados. O sea, el que no esté vacunado va a poder salir. Yo estoy promoviendo eso. ¿Viste, ¿Eh? ¿Tú viste a que? Sí, mi hermano Siquio. De lo mío, personal. Vamos con los boletines, Paola. Estamos en boletines, por Dios. Hoy tenemos visita. Hoy estará con nosotros el senador, tu amigo, en la fuerza del pueblo. Pautas rojas. Así es. Bueno, señores, vámonos con el boletín número 609 a nivel nacional. Tenemos infectados, 399,773. Casos nuevos, 893. Fallecidos, 4,182. Defunciones nuevas, 4. Recuperados 390,544. Esto es a nivel nacional, el boletín número eh, 609. Ahora vámonos, señor director, a la provincia. Vámonos a la provincia de Santo Domingo. Tenemos infectados 84,921. Casos nuevos, 126. Fallecidos, 841. De funciones nueva 2 y recuperados 83.101. Este es el boletín número 609 de Santo Domingo. Como de costumbre, siempre les recuerdo a todas las personas que están en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas y a través del canal 10 de Telenor y el canal 1014, el canal América, que vamos a continuar inoculándonos. Así ya usted vio el mensaje que le envió a ustedes a través de Roberto Neris, el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio de la Rosa, que debemos de continuar inoculándonos. Si estás en Santo Domingo, pues visita los 1,187 centros de vacunación que tiene a disposición el Ministerio de Salud Pública y en cualquier parte del mundo que tú estés, pues nosotros desde aquí te invitamos a que te coloque la vacuna del COVID-19. Bueno, Roberto, mira. Mensaje del alcalde. Si mensaje del de alcalde, la una, una mujer municipalista como yo. Un porque alcalde de verdad, que va a limpiar. Va a señalizar y va a arreglar todas las aceras y conteles para estas Navidades. A partir de enero, más posible. Está señalizando ya. Por Dios, señores, pero están trabajando. Claro. Es que ustedes no salen a las calles de su pueblo. señalizando ya. ¿Eh? Claro. Ahora, sí, sí. eh, dime, el caso coral 5G. Oye, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Una señal de Mira, cabeza. yo me levanté como de eso. Yo me levanté como de eso de las 4, 3, eh, 5 de la mañana. Eh, y prendo el televisor no, bueno, Y te busco te en la internet la Bueno, o sea, la cosa, la cosa, cosa de la pasa vida pasa la Y pasa cuando me sí, comienzo sí. a chequear Y ver las cosas, y me topo con esto Pero por Dios, en el caso Coral En el día de hoy, en la madrugada Hubo allanamientos, señor Vamos a ver si el señor director Nos tienes unas imágenes De los, eh, de los diferentes allanamientos Que se realizaron en el día de hoy Pero mira, Roberto Esto es penoso Mírenlo ahí, señor Mírenlo ahí, señores, cómo están los allanamientos. Eso fue eh, en la madrugada del día de hoy. Ahí está. Eh, ese es el allanamiento eh, específicamente Paola, no me pregunta, de, de la Paola, casa de... ¿y ¿Cómo de, de este esas imágenes eh, de último minuto? Eh, no me quite el centillo, señor director. No, sí. no, para nada, para nada. Para nada. Mira, Mira. Eh, Roberto, este, este allanamiento ha hecho mucho eh, revuelo en el día de hoy. Mira cuántas personas fueron arrestadas en el día de hoy. Mira, fueron arrestados el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Riubiú, amigo de Roberto. Él es eh, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur. También Julio Camilo de los Santos. No, no, no, perdón. El, el, el amigo mío es el general de Sestur, Macinagua. Ah, ese, ese tú. es el, sí, el de actual, ahora, el actual. El actual ok. O sea, yo, y yo llegué a escuchar. Bueno, pero, pero también estuvo arrestado Julio Camilo de los Santos Viola, general de la Fuerza Aérea Dominicana, general Bo Bonaire Rojas Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, Juan Manuel Rosario eh, Pirón, el coronel Carlos Augusto La Antigua Cruz, coronel Miguel Ventura Pichardo, Erasmo Roge Pérez Núñez, Cabo eh, James Luis Rodríguez Jiménez y César Félix Ramón Ovalle. Esto, como tú acabas de decir, es el coral 5G. Se llama como parte de las acciones contra la corrupción. Eh, se llevaron a cabo 49 allanamientos eh, simultáneos en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo, en Santiago y en La Vega. Señores, los militares, ya ustedes vieron, alrededor de 10 militares y policías y hay que mencionar, eh, eh, Paola, en que el que día de hoy, esos allanamientos. Que, que los coroneles están activos. Claro que sí, los coroneles están activos y señores, eh, los militares que, porque ahí no hay policía, señores, ahí son militares, son de la Fuerza Aérea, son eh, hay uno de la, de la Marina de Guerra porque es de tiene un, un rango de navío, o sea, es de la Marina de Guerra, no vi policía. A los militares, señores, pues deben de dormir con, con pijama larga, deben de dormir con pijama larga porque se, se especula que esos no son todos los que están, faltan. Así que vamos a esperar que esta, que esta noticia pues, se desarrolle un poco más y vamos a ver... ¿Qué vinculación tienen estos 10 militares que fueron allanados en el día de hoy en diferentes puntos de la República Dominicana? Hay que ver cuáles, después que el Ministerio Público le haga el respectivo eh, interrogatorio, pues lo desvincule del caso o lo envíen a su casa. Siempre aquí les recordamos que por el caso de que el Ministerio Público a usted le haga un, un interrogatorio, no es que usted está, eh, usted está en calidad de detenido por el momento... Pero no es que usted esté vinculado en el caso. Ojalá que este caso coral, pues. Coral es 5G. Coral 5G. Porque sí, 5G. este apreciamiento, el, el caso es el coral. Ahora, el apreciamiento del día de hoy es como una extensión. No, eso, eso es la operación coral. La operación coral. coral. Entonces, esto es como una extensión 5G. No, lo que pasa es que ahora la señal hoy. está llegando mejor. Mira, Exacto. Sí, está, estamos Hay que ya en la 5G. que en el caso de, del general Julio Camilo de los Santos. Sí. Adquirió más de 20 propiedades en los últimos siete meses del gobierno de Danilo Medina. ¿Y también? ¿Eh? Sí. Es que yo no entiendo. Apartamentos señores, en pero la terrena, es que, es que, en Jarabacoa. Es un abuso. Espérense, es que no es así, señores. Pero, pero, ¿es un abuso? 20 propiedades en siete meses, tú comprar, eh, eh, o sea, apartamento, terreno, casa, finca. De por Dios, mi general, pero así no. Ya te es una, es una burla a, al país, es una burla al uniforme que usted porta. Independientemente, usted se puede sacar la loto, no la loto de aquí, la de Estados Unidos. Y usted salir a comprar 20, eh, 20 propiedades en 7 meses, ¿hasta así es un abuso? Mira, mira lo y, y, y así se quejan los abogados de los militares. De que el atropello, que no era necesario. No, que no claro yo. que no, Roberto, pero también tenemos las declaraciones del abogado Waldo Paulino, quien representa a, a Borges Reyes. Vamos a escuchar, señor director, qué nos dice el abogado a la salida del Ministerio Público después de interrogar a su cliente. Se realizó el proceso de sí, ellos fueron citado el día de ayer. No, no, no, no. Gran gran error, el de la idea de llevar En, general, eh, presión, en claro. el cual en el día de ayer fue resucitado, uh, que usted presente a eso de las 4 de la tarde, y a la de las 2 de la tarde y a las 11 y 1 de la noche, la semana que viene, no le presentamos, va a ser sí. la a la de hoy, con la día de hoy, va la oposición. No tenemos información de lo que pasó en el día de ayer, porque el pesca le dio... De su derecho constitucional, de que sean asistidos por un abogado y le ejecutaron la orden de arresto en ese momento. Ya al momento de la medida, ya según vayan viendo las horas, pues nosotros vamos a ver qué es que está solicitando el Ministerio Público y cuáles son las atribuciones penales que le están encargando. En ¿A, ¿A quién se representa? Al coronel de la Armada Dominicana. Bueno, señores, ya ustedes vieron ahí el abogado eh, Waldo Paulino, quien es el abogado de Reyes Batista, del Ejército Nacional y de Franklin Antonio, quien es capitán de Navío. Ahí ustedes vieron las declaraciones, este dice que estos dos fueron arrestados en el día de ayer a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche fue que pudo eh, salir del interrogatorio que tenía el Ministerio Público con estos dos militares. Vamos a esperar, como le dije hace unos instantes, que esta noticia pues, se desarrolle y vamos a ver cuáles de estos 10 arrestados eh, tienen vinculación en este caso Coral 5G. Ahora, ahora, la pregunta, el coronel no tiene quien le escriba.